Hola, este video es para alertar al pueblo de Puerto Rico sobre la existencia de árboles agarradores son árboles peligrosos para la humanidad para los perros y gatos y todo lo que se encuentra cercano son árboles, como se pueden observar a la derecha, que lucen inocentes son árboles que, que inclusive se usan de forma decorativas Estoy pasando ahora cerca a ellos, están ya sintiendo la existencia de este dron que está este, pasando por ellas. Este, y lo que hacen es prepararse luego para agarrar, como pueden agarrar niños y si pueden agarrar ahí, este, viejitas caminando por ahí. Aquí estoy mirando, se acerca al árbol y ahí agarran mi dron y lo tumban al piso. Destructivo.